Hola, en este video vamos a ver cómo tengo que ingresar a nuestra cuenta de Zoom para poder dar clases en nuestra aula personal virtual. El paso, El paso número uno es loguearnos ya sea por medio de Google Signing o dentro de la información con nuestro correo del TEC y la contraseña. Cuando hacemos sign-in con Google, nos va a pedir nuestra fecha de nacimiento para confirmación y después podemos regresar de nuevo a la plantilla. Una vez que ingresamos, nos vamos a dar cuenta que van a aparecer nuestras iniciales o nuestra foto. Y al dar clic en ella, vamos a ver que tenemos nuestra licencia activada. Eso quiere decir que ya estamos con la cuenta del TEC de Monterrey. Una vez que estamos ahí, es muy importante, para que entremos a la sesión con nuestros alumnos, que demos clic en el botón naranja. Pero primero, tenemos que revisar que tengamos activa la opción de utilizar nuestro ID personal de reunión. Porque si no, lo que va a suceder es que cuando nosotros damos clic al botón naranja sin activar esta opción, nos va a llevar a una sesión con un ID completamente random, es decir, un número completamente seguro, pero el cual va a ser muy difícil de rastrear para nuestros alumnos, porque este ID cambia cada vez que nosotros entramos a otra reunión. Por ejemplo, aquí tengo el 1618. Si termino la sesión y le vuelvo a dar clic, vamos a ver que ahora estamos en el ID 0713. Para poder dar clases en el vínculo en el que publicaron nuestro aviso en Canvas, tenemos que activar el Personal Meeting ID y entonces así, cuando entremos a la sesión, efectivamente vamos a estar en nuestra aula virtual que está programada en nuestras sesiones de Canvas. Espero que este video sea de gran ayuda.